Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa. Soy Diego Ferrando en este canal de Manifestación Mística y hoy un video especial, un video en donde estamos festejando los primeros cinco años de que aperturamos este humilde canal. Así que un aplauso para todos. Gracias. Y un aplauso para ustedes también, que bueno, seguimos siendo humildes. Tenemos poco más de, ¿cuánto Ricky? mil 10 suscriptores, 10.000 y pico. Y bueno, les agradezco. Yo sé que no somos... Eh, populares, no somos de los youtubers que más somos vistos ni seguidos ni nunca lo seremos. Dios, ven, Dios no lo permita eso, por favor, porque entonces significaría que lo que estamos dando si es popular pues lamentablemente no es tan elevado. ¿sí? Así se desenvuelven las cosas en este mundo y en estos cinco años que han pasado, que han transcurrido, algo he observado, algo he visto, a lo cual todos nosotros no debemos de dejar de poner atención. Hemos perdido libertades. ¿Mm? Eso estaba previsto que sucediese. Y cuando las personas empiezan a perder libertades, empiezan a emerger diferentes condiciones y, de, y diferentes eh, percepciones que nos sumergen aún mucho más a una vida más llena de caos, más llena de miedo, más llena de angustia, más llena de terror, de decepción. Porque si algo eh, busca el alma siempre para poder trascender, para poder superarse, el pilar básico y fundamental es la libertad. Y claro, en, esta, en este sistema y en esta sociedad en la que vivimos, desde el 2001 con la famosa torre gemelas, empezaron a producir cambios en nuestro mundo en nuestra civilización, en la cual las libertades comenzaron a perderse, comenzaron a, a, a, a disiparse, a irse de nuestras manos. De repente las autoridades tenían más derechos y más justificaciones para empezar a, a investigarnos, para empezar a, a coartarnos un montón de, de, de condiciones que antes eran naturales y ahora ya no. Y ahora con este tema del coronavirus, coronavirus, o mejor dicho, del cortina de luz, del corona de luz, empezó a acrecentarse aún más esta persecución de las personas que queremos ser libres. Este bicho, este corona de luz, entonces, nos ha quitado eh, algo tan simple, algo tan básico como es esto de, de salir a hacer ejercicio, de disfrutar el sol, eh, de repente las redes sociales empiezan a estar mucho más supervisadas y lo van a seguir estando fíjense ustedes que hay muchos canales en YouTube que han empezado a revelar un montón de, de, de, de métodos, fórmulas y respuestas e investigaciones que podí, podrían llegar a abrir los ojos de las personas y han sido quitados, y han sido borrados, y han sido cancelados me he enterado... Por ejemplo, en el día de hoy, que en Argentina, en el país en el que nací, empieza a, a existir o, o ya está en existencia una aplicación que eh, se llama Cuidarse ¿sí? o, o Cuidar. Y esta aplicación resulta que si tú no la bajas a tu teléfono, que si tú no te inscribes a ella, y entonces se te va a poder seguir eh, observando y viendo desde eh, cualquier lugar, desde cualquier sitio eh, no puede salir a la calle o sea, empezamos a ser eh, esclavos ya no con una cadena de metal sino con una cadena virtual esto es terrible eso empezó en Argentina China desde hace tiempo ya lo tiene y yo creo que lamentablemente esto se va a ir extendiendo y entonces, claro Hoy en día todo el mundo está pidiendo la vacuna, la vacuna, la vacuna. Ya sáquenla, ya la estamos por, por eh, descubrir, ya la estamos, estamos dando grandes avances y todos piden la vacuna. Pero ¿no será que de repente no habría algún medicamento, alguna medicina o alguna cura que sea alternativa a la vacuna? ¿Por qué todos piden la vacuna? ¿Por qué alimentan la idea de la vacuna? Si después de todo es una gripe, sí, algo más fuerte, eso es lo que se ha visto, pero nada más. Entonces, cuidado, por algo tiene la intención de instalar esa vacuna en nosotros. De seguro es para seguir quitándonos libertades, para seguir teniéndonos más controlados. Y entonces, claro, en este deterioro de esta libertad tan fundamental, tan importante, la paz empieza, por supuesto, también a escurrirse, a disiparse el miedo, el terror, la ansiedad, la angustia, está en todos lados. Porque, ojo, con el terrorismo no fue poca cosa. De repente ya no era un país. De repente eran grupos de religiosos fanáticos que podían estar en cualquier lado y que podían tener una, poner una bomba y entonces podríamos resultar cualquiera de nosotros heridos y lastimados y hasta muertos, sin deberla ni temerla. Eso era de, realmente era terrorífico. Eso generó en el mundo un caos, en el cual todos nosotros cedimos que nuestras libertades se, se, se perdieran porque todo era para protegernos, todo era para cuidarnos. Pero ahora el terrorista es el virus. ¿Y cómo haces para combatir el virus? ¿Cómo haces para evitar ser dañado ser afectado? Aún más la incertidumbre, aún más el terror, aún más el miedo empieza a prevalecer en la humanidad. Y bueno, nos tienen a donde querían todo este, este grupo de demonios, todo este grupo de personas, toda esta secta satánica que tiene el poder en este mundo, y nosotros vamos poco a poco eh, como ovejas ciegas dejándonos llevar y, y permitiendo que cada vez más se nos ate, se nos amarre y se nos condicione una vida miserable. ¿Mm? Bueno, eso es así, eso es real, eso sucede y eso pasa y por eso hay muchos que están descubriendo esta parte y entonces se vuelven llenos de coraje y se vuelven llenos de ira y entonces quieren salir a luchar y entonces quieren ya están desesperados y en cualquier momento va a haber revoluciones y va a haber pleitos y va a haber un montón de condiciones que va a seguir sin ningún lugar a dudas con este caos aumentándolo, incrementándolo pero yo lo que te propongo a ti, lo que le propongo a todos ustedes es que vayamos más allá Toda esta situación que se está produciendo y que se está dando, por supuesto, la voluntad divina así lo quiere. Por supuesto, todo esto tiene que ver con el avance y con el despertar. Y si no tenemos la suficiente claridad para entender esto que está sucediendo, entonces las redes de estas bajas vibraciones nos van a atrapar y nos van a sumergir hasta el fondo. Y no vamos a prevalecer y no vamos a aprobar este examen tan importante. Por eso hay que entender que la libertad es tener la vida para dedicarle tiempo a lo que te hace crecer. ¿Sí? Si ustedes tienen libertad, si ustedes están realmente ejerciendo la libertad, es porque están haciendo algo que los está haciendo avanzar, que los está haciendo crecer, que los está haciendo desarrollar, sea en su casa o sea en el sitio donde estén. Por favor, tengan esto bien comprendido, bien entendido y bien aplicado, porque entonces no están teniendo libertad y entonces lo negativo está prevaleciendo y está creciendo en ustedes. Porque un alma no puede crecer, desarrollarse y completarse, si no tiene este fundamental elemento que es la libertad. La libertad poco tiene que ver con poder viajar y hacer uno lo que quiere, ¿m? porque hasta no hace mucho lo teníamos y la verdad es que no éramos para nada libres. Eso, por favor, a no confundir. Si somos personas espirituales, tenemos una visión mucho más profunda y entonces entendemos que esta situación que está sucediendo y que se está permitiendo se está dando para que de una vez por todas las personas den un salto evolutivo. ¿Mm? Es verdad que lo negativo está parecido, parece que gana más terreno, parece que estamos cada vez más aprisionados. Pero en realidad lo que está sucediendo, y lo que está pasando, es que estamos a pruebas. Y estamos a prueba para ver si podemos percibir cuál es la verdadera libertad. La libertad es estar en ti. Cuando lo único que quiere la mente inferior es que te pierdas en argumentos estériles, mediáticos y de conspiraciones. ¿Sí? Estar en ti significa estar en el centro, estar en plena conciencia. Es mantener en observación todo lo que está pasando sin afectación. Eso es la libertad también. La libertad es elegir seguir viviendo con el corazón abierto, con el corazón de par en par, irradiando amor a pesar de toda la adversidad que puede estar ocurriendo, que puede estar pasando. Porque las personas, no sé si ustedes lo han visto, con todo este miedo, con toda esta amenaza de esta enfermedad, lo que está pasando es que se están volviendo muy egoístas. Lo que está pasando es que se están volviendo personas que no gustan, no disfrutan y quieren hacer que aquel que la está pasando mejor que uno, se sumerja y se hunda. Y por eso, a, corremos al teléfono y si hay alguien que se está divirtiendo, y si hay alguien que está queriendo salir a caminar, y si está queriendo salir a tomar el sol, cuando se supone que no debe de salir, lo denunciamos rápidamente. Para que se lo lleven a la cárcel o para que pague una gran multa. Porque no puede ser que otras personas usen la libertad de disfrutar, de reír, de jugar y de amar libremente tienen que estar encerrados en sus casas y no disfrutar de nada de lo que la vida te pueda presentar para estar bien, para sanar y para elevar el sistema inmunológico. Así que, por favor, amar es, am amar es también ser y dejar ser, es tener la libertad en uno y dejar que los otros usen su libertad. La libertad es elegir creer en el espíritu que vive en ti y que es divino cuando la vida se pone... Difícil. Ese espíritu que vive en nosotros es total y absoluto y absolutamente divino, total y absolutamente poderoso. Entonces, ¿qué es lo que nos puede llegar a ocurrir, que nos puede afectar o dañar realmente? Si en esencia somos seres espirituales, no hay nada de lo que acontezca aquí que pueda llegar a afectarnos de forma permanente y eterna. ¿Mm? Todo lo que ocurre son situaciones que van a pasar, por eso es que mantengo y sostengo mi paz, mantengo y sostengo mi tranquilidad, porque yo estoy conectado a Dios. La libertad entonces es vivir sin miedo, dejando una estela de luz por donde nosotros pasemos. ¿Mm? A donde vaya siempre voy a transmitir tranquilidad, siempre voy a transmitir Noticias, información y, y cosas que puedan hacerle sentir bien a las personas. Y no que, ah, mira, el índice se ha incrementado de afectados, de enfermos, de, de, de muertos. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que voy a ir a boicotear la tranquilidad, la paz y la estabilidad de la otra persona con noticias que no ayudan para nada? Creo que estoy ayudando porque lo, y lo único que estoy haciendo es contagiando mi miedo y mi terror. Porque claro, no es posible que el otro esté bien, no es posible que el otro esté pasando una vida tranquila o una vida eh, normal, cuando se supone que yo no lo estoy viviendo. Ojo con eso entonces. La libertad es que tú cada día puedes elegir, servir, ayudar, apoyar y tranquilizar a los demás. ¿Mm? Eh, servir significa... Poder brindar y dar de ese amor que yo tengo, que he incorporado y que es mi responsabilidad de hacerlo. Porque de esa manera yo estoy creciendo en amor también. Mientras más doy amor, más amor yo tengo. Entonces eso también es libertad. La libertad es que tu compromiso es con tu ser. Que tu felicidad debe ser siempre sostenida más allá de aquello que esté pasando que esté ocurriendo tu compromiso es siempre crecer y eso es tener libertad entonces la libertad es ejercer la alquimia transformando lo que limita lo que aprisiona lo que contiene llevándolo a toda aquella condición que me puede liberar que me puede expander que me puede unificar porque cada vez que yo me separo Recuerden, lo que estoy haciendo es alejándome de esa sabiduría y de esa fuerza que me puede permitir a mí llegar a esa plenitud que tanto busco, que esa es la máxima libertad. Por eso, cuando antes de que todo esto ocurriera y éramos personas comunes y corrientes, basábamos nuestra vida en la crítica, hoy con esta situación de corona de luz, Estoy despertando a que, en vez de criticar, ahora voy a abrazar, ahora voy a comprender, ahora me voy a poner en los zapatos del otro, ahora voy a sentir compasión. Por eso, cuando antes me sentía culpable, hoy entiendo que las cosas suceden por algo y que si de repente me equivoqué y cometí errores, era necesario. Para ya yo poder crecer, para yo poder despertar, para yo poder aprender. Entonces, cuando antes solo me miraba al espejo y veía una persona común y corriente, hoy siento realmente una gran admiración por esto que soy y por esto que me he transformado. Y así, de esta manera, buscando entonces que la luz en nosotros se expanda frente a esta situación que estamos viviendo, es como... Vamos a ver que este Corona de Luz realmente habrá sido una gran bendición y sigamos siendo libertad y gracias por estos cinco años entonces. Gracias.